Oh yeah. Loteros. Tu canal. Pi-pi-pi-tota. pi Hola, hola mi gente Dotera. Aquí una vez más volviendo a sacar después de mucho tiempo un video más para toda mi gente Dotera. Noticias Dota Parte 4. Hay mucho tema interesante por hablar y sobre todo lo más esperado por toda la comunidad Dotera, se confirma skin oficial de Mars el Dios de la Guerra y el nuevo terreno. Sin más, comencemos. Comenzamos con la explicación de los nuevos ítems. Son dos nuevos ítems básicos y cinco ítems armables, ya les explicaré uno por uno resumidamente para que puedan entender lo más importante de cada uno. Ítems básicos. Fluffy Cape, pues nada básicamente este ítem te da 125 de salud adicional. Voodoo Mask, básicamente lo que hace este ítem es que cuando tú uses un poder de daño mágico a un héroe enemigo, le robes 10% de vida y a Crypt solo un 2% de vida. Ahora sí pasamos a los ítems armables. Eternal Shroud, crea un escudo de hechizos que absorbe hasta 400 de daño mágico y convierte el daño recibido en mana. Dura 12 segundos, una cosa más mi gente, también les dejaré imágenes para que puedan ver los atributos que les da cada ítem. Continuemos. Este ítem es muy bueno para héroes HS Cazadores, así también como el Midlaner. También es muy bueno comprarlo por si no tienes Team y ya con este ítem te haces un poco independiente de tus aliados. Porque al no haber Offlaner y no saque pipa, tú ya optarías por sacarte este ítem parecido a la pipa, pero con las diferencias explicadas anteriormente. Les recuerdo, mi gente totera, que ya saque video de roles y si quieres descubrir cuál es tu rol que es un Midlaner, Offlaner, Hard Carry, etcétera, pasense a ver el video para mejorar juntos nuestras habilidades. Bueno continuemos. Falcon Blade, este ítem es muy bueno también para los Arc Carry, Midlaner como ítem básico, al darte casi el 50% de regeneración de maná hace que a tu héroe no le falte maná ni necesidad de comprar muchas veces Claritis. Te da un 45% de regeneración de maná y los atributos mostrados en la pantalla. Aquí tenemos algunos ejemplos de héroes que aprovechan este ítem. Yairekor, Alchemist, Ursa, Monkey King, Morphling. Holy Rocket, para los que les gusta soportear al Team, o, oh, a su Hard Carry aquí un magnífico ítem, lo que hace este ítem es parecido a una Magic Wand, pero más mejorada. Al igual que la Magic, se llena de cargas, pero no solamente por cada poder mágico lanzado por el enemigo, sino también se recarga automáticamente cada 10 segundos. Si tal como lo escuchaste, se carga una carga por cada 10 segundos y su máximo de cargas es de 20. Y como si eso no fuese mucho, también se le puede curar a tu aliado como si fuese un pote. Así es mi gente dotera, con esas 20 cargas acumuladas puedes darle la mega magic a tu aliado y curarlo, y no preocuparte por gastarla ya que se volverá a recargar. Pero no, eso no es todo. XD, también si eres un enfermito soporteando a tu team y quieres que en una TF todos estén con la vida llena, este ítem es un amplificador de sanación en un 30%, wow. Eso quiere decir que si compras Guardián Greaves, urn of shadows o spirit vessel y sumándoles y los poderes de tu héroe support son de curación esto amplifica el 30% de la curación más los atributos extras que te da este ítem por comprarlo. ¿no? Sin duda un excelente ítem para comprar. Mage Slayer, este también es un maravilloso ítem que traducido al español se llama Asesino de Magos. Muy bueno para Héroes Carrio Supports 4 o también llamado Roaming, lo que hace este ítem es, al tu dar un golpe a algún enemigo, este hace que su daño mágico se le reduzca un 35% durante 6 segundos. Y imagínate si tú eres un Axe o un Bristleback, serías mucho más tanque, con Axe porque al rugir a un grupo de enemigos estos no te harán mucho daño mágico durante 6 segundos, y con el chanchito al expulsar tus pinas que infligen daño físico constantemente, prácticamente obtendrás esa reducción del 35% de daño mágico. También un muy interesante ítem. Y finalmente pero no por más bajito XD, está el ítem que yo personalmente estaba esperando con ansias. Orboz Corrosión, o Orbe dos Bolas con Capucha XD, este ítem es una combinación de la Orbe de Veneno más la Orbe Rompedora de Armadura y la Capucha que te da atributo de vida. Básicamente este ítem lo que hace es que al dar un golpe al enemigo le va a infligir de este daño por segundo por el veneno, reduce la armadura en 3 y ralentiza la velocidad de movimiento en un 13% si el héroe equipado es cuerpo a cuerpo, o en un 4% si es a distancia. Este ítem es muy recomendado para los support 4 como también para los carry cazador cuerpo a cuerpo. Algunos ejemplos de R's: Gondar, Tuscar, Ursa, Monkey King. Así ya lo tienes todo en un solo ítem y por lo tanto ocupa menos slot. Esto fue la explicación de los nuevos ítems, mi gente dotera. Déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido cada ítem y sus nuevas maneras de fedear y pues sobre el nuevo terreno les dejaré en la descripción del vídeo como siempre el link para que lo descarguen completamente gratis y con 100% de publicidad, ok no, xd. Y está confirmado mi gente Totera el skin de Mars va a ser el mismo que yo cree personalizado, sobre el costo aún no lo sé, pero les comento que para aquellos que son muy activos comentando, compartiendo, dando likes si y me siguen en Facebook, participarán para el sorteo del skin de Mars Atlantis Arcana RGC, gracias por su apoyo mi gente Totera, y hasta un próximo vídeo.